Buenas tardes. Eh, bien, como ya se sabe la comunidad, efectivamente a raíz de un procedimiento por un control vehicular eh, se logró la detención de una persona que mantenía un orden vigente eh, por violencia intrafamiliar, robo en lugar habitado, eh, amenazas de muerte y daños. Principalmente esta persona había cometido varios delitos de robo en lugares habitados y no habitados en las comunas de Mayurwe, y se mantenía prófugo de la justicia el eh, personal de la sección de investigación policial el día de ayer hizo una búsqueda a esta persona en su domicilio y en sectores aledaños ¿no? a raíz de una orden de investigar de la Fiscalía Local de Causquenes y esta persona se había dado a la fuga de, de Carabineros, retornando el día de hoy a, a la Comuna de Payú eh, conforme las instrucciones que mantenemos del Supremo Gobierno y nuestro mando institucional a raíz del plan Paso a Paso se han incrementado los controles vehiculares y la fiscalización de las personas que hacen ingreso a la segunda vivienda eh, hago un llamado en esta oportunidad a, a la comunidad, a que sea consciente y, y que tenga muy claro que Carabineros está intensificando en todo momento los controles vehiculares y el control de personas que ingresan a esta comunidad. Eh, lo anterior para salvaguardar la, la seguridad de nuestra población y para tratar de, de disminuir eh, las cifras que se mantienen por el, por el tema del COVID-19 positivo.